Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Álvarez Azcárraga, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de las Artes, donde imparto algunas materias relativas a, a teoría del arte, industrias culturales, a investigación en las artes. Y, y bueno, involucro este, algunas herramientas de conocimiento libre, conocimiento abierto, acceso abierto, para eh, construir acervos eh, y archivos culturales culturales colectivos participativos y, este, por supuesto, donde se involucra a estudiantes, a otras personas, investigadoras y entusiastas. Y bueno, traigo el tema del ecosistema de Wikimedia como un archivo cultural colectivo dentro de esta conferencia anual de IASA 2022. Me gustaría compartirles un poco de esta experiencia. También eh, hemos involucrado estas eh, actividades dentro de Wikimedia México, donde también soy integrante, soy voluntario y eh, miembro de la mesa directiva desde hace algún tiempo. Eh, y bueno, el, por el momento, con los tres este, eh, componentes con los que vamos a trabajar son estos, Wikipedia, particularmente Wikipedia en español, Wikimedia Commons, donde se realiza el, la, este, eh, el, el acopio de imágenes y multimedia, Sonido, video, etcétera. Y Wikidata, donde se hace el almacenaje de los datos, ¿no? Datos abiertos y datos, eh, este, eh, bueno, que se pueden enlazar con diferentes proyectos, tanto dentro de Wikimedia como en otros casos. Eh, bueno, y estos, este, con estos hemos trabajado en un archivo cultural colectivo, tanto en Wikimedia México como en la universidad, y hemos ido construyendo ese acervo. Quiero mostrarles. Básicamente tres aspectos, ¿no? Cómo con estas herramientas se puede mapear cartografía del arte y la cultura, en particular en México, aunque bueno, se podría hacer en cualquier parte del mundo, pero vamos a concentrarnos en este aspecto en México. Cómo se puede usar para fotografiar el entorno cultural local, cómo se ha usado para hacer archivos sonoros, un archivo del sonido para el futuro. Y, este, y además mencionar por último las problemáticas en torno a tener repositorios abiertos y colaborativos como este, ¿no? Es decir, los, no solo las problemáticas, sino los retos, ¿no? Que tenemos. Y bueno, el, en primera instancia, esta parte de mapear y cartografía del arte y la cultura en México es de, de donde parto, eh, con la idea de que el, el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, en acceso abierto incluso cerrado pues se se, se da este en, en en archivos en contenedores en repositorios que este los abiertos normalmente los ofrecen instituciones internacionales y nacionales este que contienen materiales de, de todo tipo no pero esta información procede eh, y es almacenada es catalogada es registrada por personas eh, expertas como pues debería ser no Como están los estándares por fotógrafos contratados, este, por instituciones, por este, con un equipo especializado, con escáneres especializados, eh, y, y, bueno, generalmente se descarta el acervo generado por personas, este, comunes y corrientes, este, de a pie, por decirlo de alguna forma, de en un tono cierta condescendencia, este, eh, y no siempre es tomado en cuenta. O sea, por supuesto, los archivos del pasado antiguos que son tomados por personas amateur, este, pues son importantes históricamente, ¿no? Pero los actuales, los que se generan actualmente, prácticamente casi siempre son descartados o se, se ven como, como material para otros otro tipo de, de sitios, ¿no? Como las redes sociales. En Wikimedia común, y Wikipedia y además Wikidata, estos aportes de las personas aficionadas a Mateo son bienvenidos. Eh, cuando cumplen ciertas normativas. ¿no? También hay, hay, ya veremos en las limitaciones que tienen las herramientas más adelante. Bueno, eh, documentar este, eh, nos hace más visible este, la cultura en, en general. ¿no? Pero me gustaría mencionarles una problemática que tenemos en México con respecto al dominio público. Es decir, eh, la Ley Federal de Derecho de Autor establece este, que ciertas, bueno, que todas las obras en un plazo de tiempo determinado, eh, cuando muere el autor, después de 100 años, van a pasar al dominio público, ¿no? Sin embargo, como lo han señalado algunos especialistas, como el caso de Salvador Alcántara, de quien mencionaré más adelante, han señalado que no existe un catálogo, de hecho ni han pedido, han solicitado con las vías legales eh, al... Ainda autor este, eh, y por las vías de acceso a la información, un catálogo del dominio público mexicano y no existe el catálogo, o al menos no han querido, eh, pues, este, eh, otorgarlo, ¿no? Si es que existe. Este, es decir, una lista o repositorio de artistas y obras que ya hayan expirado su, sus derechos de autor, este, eh, como señala o como marca la ley. Entonces, a partir de las herramientas de Wikidata, Wikipedia y Wikimedia Commons, Salvador Alcántar, que es usuario de Wikipedia, es Salvador ALC, este, ha comenzado a, a realizar un listado de dominio público en México, tomando en cuenta estos parámetros, ¿no? Que sea un artista mexicano o mexicana, que su fecha de fallecimiento sea 100 años este, o más, es decir, cada año se tiene que actualizar el catálogo, y... Este, eh, y la fecha en la que su obra habría entrado a dominio público según estas, estas condiciones, ¿no? Y bueno, voy a mostrarles algunos de los resultados que, que Salvador nos ha compartido. Este, bueno, primero, este, antes de, de ir ahí, este, tengo este, este, bueno, esta cuestión que también tiene que ver con las leyes de, de este, eh, eh, mexicanas, que es la, catalog la catalogación de patrimonio este, cultural, material, este, artístico, según la ley federal sobre monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricas de México, hay este, un unos artistas ¿no? que tienen este esta denominación, ¿no? este, monumentos artísticos de México y sus obras. ¿no? En México pues, son unos cuantos, unas cuantas, este, eh, José María Velasco, Diego Rivera, José Clemente Orozco, el doctor Atul, David Alfaro Siqueiros Frida Kahlo, Saturnino Arrán, Remedios Barrio, Moría Izquierdo y Octavio Paz. Es en, en su obra en su totalidad, más las obras que individualmente son considerados monumentos artísticos. En realidad son muy pocos. Y el catálogo este, que ofrece este, el INBA, en este caso, pues este, no, nos, no nos permite ver o constatar esto. ¿no? También por eso nos dimos a la tarea de crear este artículo en el que se puedan ir catalogando mostrando estos también estos este artistas y además señalar por qué no porque son considerados este monumentos artísticos de México eh, algunos de ellos ya su obra está en el dominio público no no de la totalidad este eh, y bueno a partir de, de esta búsqueda eh, que hace este Salvador Alcántar con respecto al eh, bueno, con la herramienta de Wikidata que se llama Wikidata eh, Queries Service, este, usando un lenguaje Sparkle, eh, eh, pues logra este, eh, encontrar los artistas que ahora mismo están en Wikidata, que, bueno, con los parámetros que están dados, ¿no? Porque puede ser que algunos estén desactualizados, algunas algunos de los datos aquí y no, no salgan el resultado. Bueno, este es uno de los resultados, por ejemplo, de las personas, este, músicas, músicos eh, del catálogo de dominio público en México que está realizando Salvador Alcántar. Vemos algunos nombres, no, desde artistas, eh, más bien músicas, músicos, sobre todo desde el virreinato hasta el siglo XIX y este, principios del siglo XX, aunque aquí en esta captura de pantalla no se alcanza a ver. Este, la totalidad. ¿no? Eh, lo mismo hizo para, para otras artes. ¿no? Este, la idea es hacerlo para todas las, digamos, las ramas tradicionales de las artes, aunque quizás después habría que ampliar a otras este, artes este, no convencionales. Aunque, bueno, de, debido a la extensión del dominio público en México, este, pues esa. Este, esa amplitud de disciplinas no podrá hacerse hasta después de varios años, ¿no? Quizás eh, varias décadas, incluso. Este es decir, hablando de los performers mexicanos, de artistas de instalación, artistas, este, contemporáneos. Eh, y bueno, en el caso de pintores y pintoras, pues también vemos pintores, pintoras del siglo XVII, de, este, 17, este eh, siglo XVIII, este, eh, siglo XIX y hasta el siglo XX, ¿no? Aquí los últimos, este, Mariano de Jesús Torres, o este, August Lor Félix Parra, Saturnino Herrano, José María Velasco, y, y, por supuesto, esta no es una lista extensiva, eh, como podrán darse cuenta, sino más bien es una lista con los datos que están recogidos en Wikidata. Algunos están en Wikipedia también. Eh, a la izquierda se ven los ítems en Wikidata, en la primera columna, en la segunda los nombres, los que están en azul tienen artículos en Wikipedia, los que están en rojo no tienen. Luego está la fecha en la que fallece el artista este, y la fecha en la que habría entrado al dominio público, según la, la ley, hasta la última, este, bueno, la última actualización con respecto a la fecha, que me parece que data del 2003, pero este, ha habido otras actualizaciones con respecto a otros temas de, de la Ley Federal de Derecho de Autor. Um, bueno, para, en, en la cuestión de la cartografía no solamente en, hemos trabajado con respecto a, en, en este caso, a los artistas en dominio público, sino también a, a instituciones, a museos, a edificios de todo tipo, emulando un poco lo que hace la Secretaría, de, la Secretaría de Cultura con sus bases de datos, pero aquí lo hacemos de una forma que nos permita mayor amplitud no solamente tomando en cuenta los datos este, oficiales, sino datos incluso que pueden ir más allá de la oficialidad. Este, con respecto a los museos de México, en una consulta muy reciente que hice, me arrojó 75 resultados, que seguramente serán más solamente que quizás no estén actualizados estos, estos datos. ¿no? Eh, y bueno, podemos eh, visualizar también los datos como en forma geográfica, no, con, con su ubicación eh, este, geográfica, lo que nos permite, pues, tener otro tipo de visualización, acercarnos a cada estado y ver qué museos hay, no, y además no solo qué museos hay, sino qué museos falta mapear y cartografiar, no, eso también es muy útil para nuestra labor de documentación, este, como eh, bueno, dentro de la academia y dentro del el capítulo de Wikimedia México. Eh, bueno, aquí hay otro ejemplo de cartografía que a mí me interesaba conocer qué este, orquestas mexicanas había y cuáles eran sus sedes. Sus este, entonces, eh, pues este, eh, empezamos a recoger algunas de estas, ¿no? Algunas ya, ya estaban en Wikipedia y en Wikidata, otras tuvimos que crear las, los ítems, los objetos, los elementos en Wikidata. Al final dimos con 37 orquestas, fuimos estado por estado, aunque también igual hay orquestas seguramente que faltan, ¿no? Orquestas universitarias, orquestas infantiles y juveniles este eh, y de otra índole ¿no? que, que no están. Eh, igual aquí se pueden visualizar los datos como mapa, perdón, como este tabla en la que podrían aparecer también directores y directoras de orquesta. Este, y, y bueno, la fecha de fundación, que también me parece importante, y, este, y bueno, una visualización eh, dentro de, viendo el territorio me mexicano, eh, dónde están las orquestas, dónde abundan más. Si nos acercáramos, acercáramos a la Ciudad de México, pues ahí aparecerían varias, varias orquestas. Este, eh, y bueno, esto... Eh, el, el mapa está considerando la sede de la orquesta, ¿no? sabiendo es que la orquesta puede tocar en diferentes sedes, aunque casi siempre tiene una sede principal. Este, y bueno, otra forma de visualizar los datos es a, a partir de otras herramientas que se han ido creando este, a partir de los datos de Wikipedia y Wikidata. ¿no? Me gustaría destacar esta que se llama Histropedia, que también es de carácter libre y uno se puede... Este, bueno, uno puede eh, ir colocando datos específicos sobre algún tópico, en este caso hice una lista en de, de forma de línea del tiempo, porque bueno, se trabaja aquí en forma de línea del tiempo de algunos artistas este, eh, visuales, artistas plásticos de México, no, de más o menos de la época entre el siglo XIX y principios del siglo XX, este, y podemos ahí notar algunos. Por supuesto, es una lista que uno puede eh, curar o puede realizar Personal, personalmente y después compartirla con otras personas. Y creo que para la labor docente, para la labor de enseñanza, puede ser un recurso muy útil. A partir de estos datos, que conforme vayan creciendo, aumentando, también se pueden ir nutriendo. Y bueno, este, quería mostrar aquí como la utilidad de Wikidata este, para eh, localizar este, o tener este, eh, al alcance de información y poder proveerla cuando a veces las instituciones no lo hacen, ¿no? Este, o, o no la actualizan de manera este, adecuada, o, o muchas veces, porque bueno, por supuesto pasa el tiempo y tienen que, este, o hay priori, prioridades en las instituciones, pero una persona puede participar en la, en la creación de esta información usando estas herramientas de Wikidata, Wikipedia, Wikimedia Commons. Aquí vemos, por ejemplo, según el sistema de información cultural, de México, en Aguascalientes, este, no habría zonas o, o yacimientos arqueológicos, según este, eh, un dato muy reciente que busqué. Aunque sabemos que hay varios sitios arqueológicos, lo, lo ha señalado Lina. Este, y, y bueno, haciendo la misma búsqueda eh, en Wikidata, pues nos arroja muchos elementos, pero si nos concentramos en Aguascalientes, arroja dos. Aunque hay más, ahora mismo señalados, ¿no? El que corresponde a el Tepozán y a este Locote, este, eh, pero al menos poder, o sea, y se pueden actualizar para que para visualizar más de los que falta, ¿no? Falta agregar a la base de datos. Y bueno, este, por supuesto, eh, la parte que, que a mí me entusiasma o me empezó a entusiasmar mucho cuando inicié en esta parte de la documentación como Mateo. Este, eh, y bueno, y uno también se empieza a profesionalizar: es la fotografía. Eh, fotografía del entorno cultural, a sabiendas de que en Internet a veces no hay fotos libres, fotos, incluso no hay fotos de algunos lugares o aspectos culturales importantes para una región. Entonces, este, eh, los repositorios fotográficos son importantes. ¿no? Wikimedia almacena, Wikimedia Commons almacena millones de fotografías libres que son tomadas y donadas por usuarios que muchas veces son amateurs aficionados, aficionadas, profesionales, instituciones culturales y de otra índole. Wikimedia en México ha colaborado con la Secretaría de Cultura eh, o museos como el Museo Sumaya y otras instituciones para poner a disposición de un público más amplio, el acervo fotográfico que estos resguardan, pero sobre todo incentiva que las personas usuarias, las personas de a pie, como decía antes, sean las que suban este material fotográfico. Eh, ¿Cómo lo hacemos o cómo se ha hecho? Este, hay varias formas, ¿no? pero eh, una de ellas es este, concursos de fotografía, o, este, o certámenes, o talleres, caminatas, fotocaminatas, y me gustaría destacar esta eh, actividad que se llama Wikilobs no, Wiki México, que, bueno, que está retomada de una, un concurso internacional que se llama Wikilobs Monuments, eh, pero en, en México se ha retomado con otra visión. Desde el 2019 se realiza este concurso de fotografía junto a la Secretaría de Cultura, en la que se premian las mejores fotografías según un jurado, de este, fotografías que corresponden a tradiciones, patrimonio o herencias culturales intangibles, no, este, según bueno, las características que la Unesco propone con respecto a esta, estas este, tradiciones. <coughs> bueno, aquí me gustaría mostrar algunas de las fotos ganadoras de la última edición en las que yo pude ser jurado. Eh, y bueno, esta es una de las, hubo cinco fotos ganadoras, aquí me mostraré solo dos. Esta es una de ellas, este, la de talla de bastones de mando en Tizatlán, en Tlaxcala. Este, y bueno, la foto fue tomada por Roberto Murillo Medina, eh, este, que tomó varias de este estilo. No, no es la única, sino tomó varias, las subió y todas concursaron. Eh, cabe destacar eso, ¿no? Que no solamente las fotos ganadoras se quedan en el, en el repositorio, sino que todas las fotos que concursan, las miles de fotos que concursan, este, se quedan en el repositorio y se convierten en parte de nuestro acervo ¿no? cultural y eh, este, material. Se premian por razones tanto este, de estilo, de, de técnica, de este, importancia histórica, importancia cultural las fotografías, pero en realidad todas son valiosas. Este, ahí tenemos que tener un criterio para seleccionar algunas, pero todas, todas las que se suben son valiosas. Aquí hay otra foto y me gustaría poner esta como un contraste porque nos interesa el patrimonio cultural en Wikimedia Commons, en Wikimedia, este, en general como este, en un sentido amplio, no este, eh, o lo más amplio posible. o sea el, el, Las tradiciones culturales Populares implican mucho más de lo que eh, la propia UNESCO, la, el propio INA o las instituciones marcan, ¿no? este, sino que eh, los criterios se, se amplifican, se amplían y este, esos criterios, eh, la misma, las mismas personas pueden participar en, en la creación de estos criterios, ¿no? ¿Qué es lo que a la gente le interesa? Documentar, registrar y conservar en, para una memoria visual compartida, una memoria. Eh, compartida por todas y por todos y todes. Bueno, es, evidentemente esta es una foto de un, la bota de un luchador. El usuario que la subió es Trinker Media. Eh, eh, y bueno, este, les recomiendo que vayan a ver todas las fotos. Eh, bueno, eh, ¿qué más hacemos? En el aula, por ejemplo, en, en el trabajo de clases, cuando in, involucramos estos... Eh, estas herramientas de documentación les podemos pedir a estudiantes que vayan a algún museo, en este caso al Museo de Aguascalientes, y este, suban imágenes, ¿no? Suban fotos de lo que ellos vean en, en fotos que puedan ser compartidas, como en este caso este, la mayoría de estas fotos corresponden a, a, a obra de Saturnino Herrán que como ya vimos este, estaba en el dominio público, y bueno, y está en un espacio publico, público también este, la obra. Eh, y, y bueno pues al subirla pues también nos comparten este bueno ilustran eh, este con la obra de este artista desde una visión o visiones particulares de la obra Ahí vemos obras repetidas pero a veces unas se concentran en, en los detalles no de los textiles que este que que erran plasmo en sus eh, en sus pinturas no en estas bellas pinturas que hizo. Eh, esa es una. Eh, pues la otra es este, fotografías de otros aspectos culturales que, eh, pues para a lo mejor un reservorio tradicional de obras, pues no serían tomadas en cuenta, a menos que se tratara de obras de artistas este, reconocidos, reconocidas. En este caso, pues sí, sí, son, sí son artistas los que tomaron estas fotos estudiantes pero artistas al fin algunos de ellos que han ganado premios este y, y bueno esta fue una un ejercicio de cartografía urbana de Aguascalientes este algunas fotos fueron tomadas con técnica en blanco y negro otras muy este convencionales otras de, de un aspecto cultural que me parece fundamental que es el culinario una una torta que compró compró este este alumno en una tienda eh, de la esquina este un atardecer una una calle con un barrido de las luces de los autos y al fondo templo de San Antonio un, un paso peatonal convencional pero que de alguna forma también refleja este aspecto cotidiano este eh, las personas cruzando en este eh, el mismo no y bueno este una foto que incluso podríamos considerar poética no hasta este cierto punto que es la de esta pluma este, en un charco, eh, pero bueno, también es un aspecto cotidiano que cada uno tiene un significado particular que, que este, cada alumno, alumna, estudiante este, eh, percibió y quiso dejar testimonio de ello. Y bueno, por supuesto, este, no puede faltar el archivo sonoro este, el archivo de audio este, dentro de Wikimedia Commons es, es importante, aunque es minoritario con respecto a la imagen visual, a la foto, pero me parece fundamental el archivo sonoro, eh, el, el archivo de paisaje sonoro, de voz, de, este, eh, de otros aspectos de la cultura sonora, este, nuestras imágenes sonoras que son importantes para registrar eh, la realidad, ¿no? una realidad que... Este, eh, es cambiante en todos los sentidos entonces este, eh, con respecto a este, este eh, me gustaría señalar que los repositorios abiertos o cerrados suelen tener diversas funciones eh, con respecto al sonido ¿no? los cerrados suelen vender sus librerías para producciones audiovisuales, ¿no? en, en librerías de efectos sonoros por ejemplo eh, sonidos muy nítidos, muy claros pero descontextualizados por completo los repositorios abiertos pueden tener una finalidad educativa de divulgación o como archivo documental. Pero este tipo de, de repositorio, como el de Wikimedia Commons, es un archivo eh, abierto, participativo, que puede cumplir las funciones previas, pero también este, pueden ser nutridos, transformados, clasificados y gestionados por cualquier persona. ¿Qué sería la, la diferencia? ¿no? Eh, este, y a su vez, remezclados por, eh, con diversos propósitos. Bueno, me gustaría este, nada más hacer un apunte técnico de qué tipo de eh, archivos de audio, este, qué tipo de formatos de audio son permitidos en Wikimedia Commons. Este, y son estos, que es el OGG Container, este, que es pequeñito, este, eh, el, el MIDI que pues algunos no dirían que es de audio, sino que tiene otras características, este, el, el WAP, eh, tradicionalmente el WAP, ¿no? el PLAC, el MP3 y el OPUS. Bueno, este es un ejemplo de la visualización de un, eh, una categoría donde hay archivos de audio. ¿no? Por supuesto, los archivos de audio de imagen y video pueden estar en una misma categoría, pero, pues, por ejemplo, esta es una categoría que se llama paisajes sonoros de aguas calientes. Entonces, son paisajes sonoros que personas, incluyéndome a mí, hemos grabado de, de algunos eh, elementos sonoros que nos parecen interesantes o importantes dentro de, de nuestro este, eh, cotidiano sonoro. Y, y bueno, están categori categorizados aquí y al mismo tiempo hay una categoría más amplia de, de paisajes sonoros en general. Y, y sería bueno pues ir nutriendo la sonoros sonoros de otros lugares del país y del mundo y bueno otro aspecto de de lo sonoro que me gustaría mostrarles es este el, el realizar acopio de de las los artistas de sonido no que muchas veces son artistas visuales que también han usado incorporado el sonido en su obra este, los llamados artistas sonoros como tal, ¿no? este, el arte sonoro. Y pues este, hemos hecho recopilaciones de artistas de diversa índole, pero en este caso es una lista exclusiva de artistas sonoros eh, de América Latina. ¿no? Eh, en Wikidata actualmente aparecen 109, este, seguramente hay más que no tienen esa categoría este, en Wikidata, pero... Este, pero antes del proyecto, antes de ir recopilando de forma sistemática, solo había, aparecían 12 en las consultas que hacíamos. Y, y bueno, este, para ir cerrando eh, este, esta charla, que, quería hablar de las problemáticas en torno a un repositorio abierto y colaborativo, es decir, lo, los, los retos que tenemos. Bueno, en, en principio los archivos son revisados por la comunidad lo cual pues no tendría, no tiene nada de malo, al contrario, es una característica indispensable para un archivo, bueno, un, bueno, sí, un archivo participativo de este tipo. Por lo tanto, si incumple las políticas, el, lo que se le denomina el scope, el alcance, este, la, el, eh, que sea importante para el proyecto en, en índole educativa, cultural, artística, si no cumple eso o infringe el copyright, por supuesto, los derechos de autor, este material sería borrado, este, mm, lo cual en ocasiones este, hace que haya conflictos, ¿no? o las personas determinen no subir archivos porque mm, no saben por qué fueron, fueron borrados, o no entienden del todo las normativas, las leyes. Es un proyecto complejo en términos de, ley, de normas, este, de reglas. Eh, también el, el contexto colaborativo puede ser complejo, porque se requieren ciertas competencias técnicas que hay que dominar para este, eh, entender el proyecto, participar, como las políticas, las herramientas, que, bueno, cuando uno empieza no hay que saber tantas cosas, pero conforme uno avanza este, hay, hay elementos que es, es importante ir tomando en cuenta. Bueno, el trabajo en comunidad, por ende, este, es desafiante, este, este trabajo en comunidad en línea, Supone entender los códigos, las formas de trabajo, los roles y, y demás formas, ¿no? Incluso las, los modales, ¿no? La etiqueta que te, tiene que haber al conversar. Wikimedia Commons también es un sitio donde es, prácticamente la comunicación es en inglés. En Wikipedia es en, puede ser en español, si estás en la Wikipedia en español, pero este, en Wikidata también hay... Es multilingüe, pero domina el inglés. Eh, hay un vacío de contenido producido por personas históricamente marginadas, este, eh, que bueno aquí aquí más bien me refiero a que históricamente las personas han sido marginadas y su conocimiento ha estado subalternizado y este puesto en en cuestionamiento, ¿no? Entonces por ende eh, este eh, estos vacíos de conocimiento, este eh, pues simplemente se quedan así, ¿no? como sí. inexistentes, como si no fueran importantes. Y eso es algo que evidentemente queremos revertir con el, el tipo de ejercicios que hacemos, ¿no? este, o que hemos incentivado con instituciones públicas, con gobiernos, con instituciones también que son independientes con escuelas, universidades, etc. Y bueno, este... <coughs> Eh, bueno, esta es una información repetida, eh, ya que hay un ejemplo de este de un aviso, ¿no? De, de archivo borrado, de que tu archivo incumplió ya sea este el copyright o este o fue compartido desde otro sitio y, y no no tenía la licencia adecuada. pues también hay que saber de licencias libres. Otro aspecto es del vandalismo, ¿no? Este, por ejemplo. Eh, cuando hice la actualización de la base de datos de, de los compositores mexicanos y mexicanas que están en el dominio público, este, apareció este personaje que dice el Pípila, héroe mexicano, que nació en San Miguel de Allende. Este, e, y yo me preguntaba por qué. Y bueno, revisé Wikidata y alguien cambió la ocupación de minero a cantante. Entonces eh, apareció este porque cumplía otras características, como el año de muerte, este, eh, etcétera. Y bueno, entonces apareció aquí en esta base de datos, ya no está, porque fue revertida la, la, el vandalismo, el, el, el error, podríamos decir. Y bueno, esa es otra problemática que eh, en términos prácticos este, tiene unas soluciones eh, también este, eh, generalmente son sofisticadas, pero además hay que ir mejorando, este es, eh, eh, para dejar el, el proyecto abierto y combatir este, la desinformación, el vandalismo de manera adecuada. ¿no? Este, en este caso, una herramienta que permite eso es que alguien se dé cuenta del error, como en el caso que les menciono. Y bueno, pues este, creo que eh, esto es lo que les quería mostrar con respecto a, a, a, a usarlos las herramientas de Wikimedia para crear archivos participativos y cómo este, han sido utilizados por Wikimedia México, por instituciones educativas y por instituciones públicas, este, al menos en, en el caso mexicano, que es el que conozco y, y este, que podemos ir siguiendo, este, ir siguiendo de otros lugares del mundo que también están haciendo cosas muy interesantes. Así que, este, pues, muchas Muchas gracias por su atención y cualquier este, eh, aspecto de contacto que quieran buscarme, este me encuentran como Luis Salvaz en cualquier red social.